cuando veían que no podían sacarnos, nos echaron más pimienta y cuando ya lograron sacarnos, algunos los tiraron contra la pared, a mí por lo menos me tiraron contra el vídeo del teléfono, me pasaron dando con la cara en el vídeo del el teléfono y me tiró contra la esquina y al todo también lo bañaron todo, hasta en sus parques íntimos le cayó mucho gas. Tenemos bien roja toda la piel y algunos tienen aruñones. A uno de los muchachos le botaron su, su corona de, de sus dientes uh -huh. este, y lo quitaron porque tenía dos. Se le quitaron uh, y lo tiraron con la cara contra la pared y lo voltearon así contra la pared.